un trabajo sino también una pasión, no, no, no. yo soy pescador, es más, vengo de pescar acá, pobre, me tuvo que esperar, sí, sí, sí. Que, que vengo de pescar, sí. todo sí. quemado por el sol. <risa> este, pero bueno, nada, la idea es poder acceder a. que todo el mundo pueda acceder a las anguilas, que es Letal para la pesca en el río. Sobre todo para el patí, para, para, el el patí para el patí, terrible. que no tal. sabes el pique que se me está por recién hace un rato, una sí, locura, no, pero bueno, bueno. Justo está hablando por teléfono conmigo. No, te a... a... no te voy a echar la culpa, <risa> pero. Pero el patí se, se suele escapar, y no es... sí, Hay que sí, clavar, tenés ¿no? que tener la caña en la mano, y bueno, yo no tenía la caña en la mano, pero bueno, Lipo. Ya que... vamos a salir mañana también a, a la revancha. Ya, ya le va a dar otra, otra revancha seguro. Así que bueno.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 térmico que anda muy muy bien lo que está hoy muy de moda el mate térmico de tal. así que amigos pescadores pasen por el pegordo los espero y desde el pegordo desde quilme enviamos a cualquier punto del país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 Buen día Gabriel, buen día amigo del pescador Sí, en este momento estamos en Verizo Saliendo tempranito, son apenas las 8 de la mañana O un poquito menos Y vamos en busca de los patis, Hay unos patis muy buenos Así que bueno, veremos en imágenes A ver cómo, cómo nos trata hoy día Tenemos un viento del sur, suroeste Vamos a, sal, a, salir, a salir gareteando desde la costa Y después vemos si las condiciones dan Y las mareas van, le hacemos unos tiritos a la boca Buenísimo, para todo eso Exactamente Dale a pescar Cabañas, El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Rincón de Milbertigre, El arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 100% de algodón con excelentes diseños comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en facebook payo argentina en san vicente provincia de buenos aires nuevo complejo de lagunas plomo park para la pesca de tararitas y tilapias pesca en todas las modalidades fly cast, spinning o con carnada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 de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes, en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de trairas. Comunicate al teléfono 1166566379 56 79 o visita el Facebook Boyas Pujem.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 Correle la caña, correle la caña, si que queda libre Ponele que quede libre Sí. La bolsa Ahí está, ahí está ¿La de ¿Lo robó? ¿Qué hay, qué hay. Este lo robó Ahí está, ahí, ahí lo vi. Ahí saltó. ¿Eh? ¿Saltó? ¿Se no fue? No está. Ahí. Cabeza. Ahí está, vamos. Eh, querido, era pique, ¿eh? Está lindo ese, pa. agarramos de la tanza, agarramos ahí, ahí. Ahí. ¿Ese está bueno, güey? mirá como quedó, mirá cómo se hace. Vamos a la seguro, mejor. Oh! ¡Oh! Bravo, capo. Yes. Ah, mira oh! Uh -huh.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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Si querés pescar pejerreyes grandes Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga, salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros cuadrados, comunícate al 227-539-566 o visita el Facebook Google Lezano. En la Salada Grande de Madariaga pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas.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 Bueno, amigo del pescador, acá estamos con dos bestias Perizo, Perizo a full, acá venimos otro amigo Pati gigante Ahí estamos con otros chicos, impresionante y si escuché Pescon. No creo, saca nomás, eh Muy bueno, bueno, Gracias chicos, gracias por venir Bueno, pesca con devolución Bueno, vamos con el tronco al agua Sí, te felicito. Bien. <risa> Vamos. Vamos. hecho me parece, una pesca hermosa. hermosa costó sí. mucho piquerrado, pero igual sacamos vale la pena. bueno, bueno para ti sí, para ti de 6 kilos y de 10 kilos y de 10 también así. Bueno, queda hecha la invitación sí. para los pescadores que vengan a visitar la pesca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 La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero. Salidas desde Microcentro, Ituzaingo o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca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 Revista El Pato de Enero Con notas y relevamientos exclusivos Pedila ya en tu kiosco O suscribite a la edición digital De www.revistaelpato.com. No te la podés perder Bueno estamos en plena temporada 2021 Verano total, mosquito total Lluvia total, febrero Pero siguen sí las promociones En el pez gordo. Hoy les voy a comentar Callan los roques Pegaron en punta toda la temporada estamos con un precio módico, un precio muy bueno de fin de temporada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenemos toda la línea de Rocker a un precio bueno, con muy buenos descuentos, no tiene más que llamarnos por teléfono. Está toda la línea, el Rocker One, el Way, el Mirage, el Mirage Fishing, el Barrio, el Way Fishing, la moda total, el bote pescador, agua tranquilo.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 Terrible Se volvió a ir, eh. Es terrible. La torta Uah, terrible Uah, loco, mirá lo que sé. bueno vamos por otro vamos. bueno estamos filmando acá gabriel de pescador miren lo que son Felicidad estos patí sí. tremenda pesca acá miren el el medicio, no lo teníamos como un lugar de patí grande sin embargo buscar, te felicito, tenías el dato preciso